Hola, muy buenas tardes. Yo soy María de la Vega, soy la presidenta de la Sociedad Argentina de Reumatología y para mí es un verdadero honor y un placer dar apertura a esta eh, segunda jornada de destacados del noveno congreso de pacientes y de la tercera jornada de pacientes pediátricos que se pudo apreciar eh, en el, el congreso y las jornadas durante los días 6 y 7 de diciembre que muchos de ustedes habrán estado conectados y bueno y en esta oportunidad hacemos justamente el, el, el destacado y lo más importante y un resumen de lo que fue ese congreso que realmente fue un congreso espectacular, un congreso donde hubo más de mil personas conectadas, donde hubo talleres, donde la gente participó, donde hubo variados temas y lo más importante es que estuvo la activa participación de todas las asociaciones de pacientes que trabajan junto a la Sociedad Argentina de Reumatología. Las asociaciones que armaron el programa, que propusieron a los speakers, que propusieron la temática que tenían interés en escuchar. Y es por eso que siempre es un éxito garantizado el del Congreso de Pacientes y la Jornada de Pacientes Pediátricos. Este año fue virtual, fue virtual, exitoso, con siempre algunos detalles de conexión. ...actividad que nos da la, la virtualidad, pero que realmente estuvo fantástico. El año que viene eh, apostamos a que sea de formato híbrido, a que tenga su pata virtual también, porque hay muchas personas que no pueden viajar y que eh, la, la computadora es una forma este, certera de estar cerca y de poder participar de las actividades. Pero también vamos a estar en Córdoba en forma presencial con aquellos que puedan acompañarnos. Así que, bueno, sin más decir que sigue siendo una prioridad el trabajo en conjunto entre la Sociedad Argentina de Reumatología y las asociaciones de pacientes, que vamos por más, que cada vez vamos a estar más unidos y trabajando en pos de la comunidad reumatológica. Y bueno, y es para mí un honor presentar a los tres disertantes que hoy van a estar con nosotros. Por un lado, la doctora Dora Pereira, que va a hablar de las eh, charlas destacadas que hubo durante el Congreso. Luego la doctora María Alicia Lázaro nos va a hacer un resumen sobre tratamientos y nuevos tratamientos de los que se hablaron también en el, en el marco del Congreso. Y por último, el doctor Leandro Ferreira Garrot, que va a hacer unas entrevistas a diferentes pacientes sobre diferentes temáticas. Así que una felicitación a todas las asociaciones, al Comité de Pacientes del Azar, representados por estos tres colegas, eh, a los que doy paso para empezar esta jornada este, muy promisoria. Eh, Dora, todo tuyo a la pantalla. Muchas gracias, Maína y bienvenidos a todos, es un placer compartir con ustedes el último encuentro de, del año eh, para charlar sobre los destacados del Congreso. Voy a compartir mi pantalla, eh, no sé si podemos verla bien. Los destacados del Congreso eh, fue muy difícil hacer esta selección, porque cuando empezamos a ver el programa, fíjense, temas variados, cómo lograr autogestión, los medicamentos, hormonas, diabetes, emoción, todas las eh, enfermedades presentaron temas que les competían a ellas y que, de, que necesitaban presentarlas, que la enfermedad eh, psoriásica, dermatológica, comorbilidades, esclerodermia, oftalmología, odontología, 32 temas, además de los talleres. Entonces, fíjense qué difícil sacar destacados de todos estos. La sugerencia es que dentro de una semana que van a estar en la página del Reuma Quien Sos, puedan ver cada uno de los temas que les interesa y también vamos a subir en el Facebook de Raúl Sos de a dos charlas semanales o tres, lo que creamos conveniente para que puedan mirar con detenimiento. Yo ahora les voy a presentar algunas de, las, eh, de los resúmenes, algunas conclusiones de las charlas que tuvimos. Empezó la doctora Yululi Fuente, ¿cómo lograr la autogestión en los pacientes?, nos dijo qué es la autogestión en salud. Es la capacidad de una persona de entender y comprender su enfermedad, aprender a manejarla y comprometerse junto a su médico para lograr el control de la misma. Con el objetivo primordial de entender y conocer las complicaciones de esa enfermedad que nos tocó y encontrar las herramientas para resolverlas y tener una mejor calidad de vida. ¿Qué es la autogestión en salud? Cuando un paciente recibe el diagnóstico de una enfermedad, debe recibir la información suficiente para seguir adelante. Entonces, la pregunta que nos planteó la doctora es, ¿para qué educar a una persona con enfermedad crónica? Fundamentalmente para conocer a lo que se enfrenta, con el diagnóstico que le dieron y acabar con la incertidumbre. Cuando uno tiene el diagnóstico después de haber recorrido Varios consultorios o después de salir de un consultorio con el diagnóstico de la enfermedad, aparece la incertidumbre, la angustia de saber qué es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que nosotros conocer y entender y autogestionar nosotros mismos las herramientas para vivir mejor. Cuando nos plantean los objetivos del tratamiento farmacológico y no farmacológico son... Lograr la remisión, que es que la enfermedad esté controlada, que no tenga síntomas, síntomas o signos y síntomas, o tener la mínima actividad posible de la enfermedad y eso llegar a mejorar la calidad de vida. Los tratamientos farmacológicos son los medicamentos que utilizamos para la enfermedad y los no farmacológicos, todo lo que el trabajo que hacemos con el menú saludable, la, los ejercicios físicos y el equipo multidisciplinario. ¿Qué implica la autogestión? El conocer mínimamente sobre la enfermedad para lograr mejor adherencia eh, terapéutica y cambios en el estilo de vida. Y también nos presentó los desafíos que tenemos para lograr la autogestión. Uno es el, el que siempre relatamos en las charlas, el poco tiempo que tenemos en la consulta. ¿Cuánto vemos al médico por año? ¿Tres o cuatro veces durante media hora? Fíjense qué poco que es esto para poder a veces entender bien y comprender la enfermedad. Que hay pocos reumatólogos, es cierto, en algunas eh, ciudades donde uno encuentra gran cantidad y en otras alejadas donde... Muchos kilómetros de la distancia recién uno puede encontrar un reumatólogo. No tenemos un buen sistema de salud, tenemos falta de planes educativos estratégicos para control de las enfermedades, el acceso que tenemos a la medicación y, todo, y sabemos que todas las enfermedades tienen, es diferente en cada persona. Así que estos son los desafíos y finalmente los mensajes que nos dejó son que nunca es tarde para autogestionarse. Puso casos clínicos de pacientes que hacía años que estaban con la enfermedad y no habían logrado un buen control de la enfermedad y cómo pudieron hacerlo. Siempre buscar el apoyo familiar, saber que uno no tiene que estar solo en las enfermedades crónicas. Ser adherente con el tratamiento es fundamental para llegar al éxito. Fomentar la relación médico-paciente, tener esa confianza extrema con la persona que tienen del otro lado, tener la confianza suficiente y poner en práctica la toma de decisiones compartidas para lograr un buen tratamiento. Y siempre buscar el empoderamiento, eso que llamamos conocer, informarse, saber más de la enfermedad, buscando las herramientas para el autocuidado. También escuchamos al doctor Cutica que nos explicó que era PFAPA, fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenopatía. Y un concepto que nos puso en la primera diapositiva, que la fiebre no siempre es signo de infección. Fíjense qué importante, hizo diferencias entre las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. En las autoinmunes siempre con la presencia de autoanticuerpos y en las autoinflamatorias con la liberación de las citoquinas que producen inflamación. ¿Y qué es esta enfermedad? Es un síndrome febril periódico frecuente en la infancia que comienza entre los 2 y los 5 años, que no tiene, eh, no tiene infección por virus ni bacterias, que no sabemos bien por qué y que no hay ninguna prueba de laboratorio que defina el diagnóstico. Los pacientes hacen episodios de fiebre periódica durante al menos 6 meses con intervalo máximo de 2 meses, tienen ganglios en el cuello, pueden tener aftas, en la boca, faringo, amigdalitis, ya el paciente está estudiado con otras causas de fiebre y no tiene nada en el laboratorio y, y todo transcurre normalmente luego. Entonces, lo que nos da el mensaje final para los pacientes y la familia de esta enfermedad es que no hay tratamiento preventivo de los nuevos episodios, que es una enfermedad pasajera que se soluciona sola eh, con el tiempo, espontáneamente, que no deja secuelas, pero que sí es importante que la conozcan porque a veces hace daño al paciente y a su familia. Otra clase que nos, nos llamó la atención es la del doctor Goñi, eh, crisis emocional ante el diagnóstico de enfermedad crónica. Hizo una referencia a que en lugar de crisis tendríamos que decir qué es impacto emocional. que Es el conjunto de emociones o pensamientos negativos que aparecen cuando uno tiene una enfermedad crónica y que puede afectar la salud mental. Eh, también eh, que cuando uno tiene trastornos de memoria, en realidad lo que tiene son problemas en fijar la información. En memoria es traer al presente lo que uno tiene guardado y tranquilamente puede ser por un problema emocional, que uno de pronto esté con falta de proyectos, de creatividad, que no se acuerde de las cosas. El 95% de los pacientes con depresión son vistos por médicos generalistas y solo el 5% es visto por médico-psiquiatra. Esto lo volvió a decir en dos oportunidades. Es importante saber que el estado depresivo a veces no se puede diagnosticar fácilmente, a pesar de que tienen una sintomatología típica, donde el paciente tiene todos los días lo mismo, tiene pérdida de interés o placer en las actividades normales ¿eh? o, o como ir a comer, como reunirse con amigos, eh, no lo tiene, tiene disminución de la energía, están cansados, se incrementa la fatiga, también eh, tienen lagunas mentales, dicen, no sé por qué estoy más lento, no puedo dormir, tengo alteraciones en el sueño, o duermo mucho, no me puedo levantar, o también me despierto cada hora o cada dos horas. Cambios en el, en el apetito, puede ser que no tengan ganas de comer y también que coman de más. Eh, quejas en la disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse. Pensamientos negativos en forma permanente. Eso es algo que es característico de los episodios depresivos. Y también nos dio una cifra de que el 10% de la población mundial va a tener un episodio depresivo en algún momento de su vida, con todas estas cosas que las repitió, con los trastornos de sueño, cambios en el apetito, disminución en la concentración, y algo que es eh, típico que no consultan al médico especialista, lo ve el médico generalista u otro, el que lo está atendiendo, y con ese estigma y que hizo notar que uno eh, no deriva a veces cuando corresponde, o que el paciente no quiere ir a la consulta porque piensa, van a decir que estoy loco, o porque también el médico no quiere decirle al paciente que tiene depresión porque va a ser peor para su enfermedad. A veces los síntomas leves no son tantos y bueno, uno lo deja pasar, dice, ya va a estar bien. Y una contra también que nos dijo es que hay pocos minutos en la entrevista médica, a veces uno no llega a descubrir que el paciente está deprimido porque justamente hay poco tiempo. En cuanto a la educación médica también nos hizo hincapié en que desde el pregrado hay que tratar de educar a nuestros médicos y generalistas y especialistas que es algo que tenemos que tener en cuenta para poder derivar al paciente a tiempo. Los pacientes tienen que acercarse a los grupos porque eso los va a ayudar desde el punto de vista psicológico, hay que compartir con la familia la residencia es sacar lo mejor de uno, hay que saber enfrentar los miedos, aceptar los desafíos y siempre tener esa confianza con el médico. Médico y paciente deben caminar juntos a lo largo de la enfermedad. Y una frase que tomamos en cuenta que, que nos dijo, la relación médico-paciente debe ser un traje a medida. Eh, le, por último, eh, nos, nos puso esta, esta diapositiva eh, de adaptar el manejo clínico a la personalidad del paciente, favorecer la participación familiar siempre que sea posible, siempre informar al paciente para que pueda también opinar y hacer una toma de decisiones compartidas y enfrentar el estigma y la discriminación. El doctor Maximiliano Machado Escobar nos habló de los pro y contra de los medicamentos, cómo minimizar efectos secundarios, hizo hincapié en que ningún fármaco tiene una sola acción. Un fármaco tiene un efecto principal, que es para lo que nosotros estamos indicando, tiene efectos secundarios, puede tener efectos nocivos y adversos también. Ningún fármaco crea funciones, solo las modifica. Hizo una disquisición de que eran efectos adversos, secundarios, colaterales. También nos habló de las fases de los ensayos clínicos, donde hay cuatro, bases, cuatro fases y que siempre esto eh, hay que conocerlo, porque son estudios científicos que se hacen con un fármaco aplicado sobre los seres humanos con el fin de descubrir o verificar ...cuál es la mejor terapéutica, cuáles son las reacciones adversas, estudiar todo lo relacionado a ese medicamento... ...con el objetivo de establecer eficacia y seguridad. También nos dio indicaciones de antes de comenzar un nuevo fármaco, saber para qué lo estamos haciendo personalizar de acuerdo al paciente, no es lo mismo que, tenga, que sea un niño, que sea un adulto, hay que siempre buscar la alternativa más segura, saber qué enfermedades tiene el paciente para poder darle ese medicamento nuevo que vamos a utilizar, y siempre tenemos que controlar que pueda tener algún efecto adverso. Monitor, monitorizar el consumo de fármacos es controlar el paciente saber qué es lo que está tomando, revisar de manera periódica. ¿Cuántas veces uno dice, está tomando lo mismo, sí, doctor? Y bueno, por ahí no es, no es la medicación que nosotros creemos que le hemos dado de comienzo. Una vez iniciado el tratamiento, siempre hay que eh, tener cuidado, hay que ver si lo tolera, si tiene efectos adversos, y hay que reevaluar la necesidad de ver si ese medicamento es eh, necesario, si es suficiente la cantidad, por ahí podemos disminuir la cantidad y podemos suspender si ya el paciente está bien. Otra eh, charla para comentar es la enfermedad psoriática en niños de la doctora Carlos Castro, que fue muy interesante porque nos, nos dijo si sí, es fácil diagnosticar psoriasis en pediatría, a veces no. El diagnóstico de psoriasis es más difícil en los niños, por las características de las lesiones cutáneas, porque a veces no son tan definidas. Pueden ser más delgadas, menos escamosas, más, más tenues. Entonces, cuidado porque la psoriasis pediátrica puede confundirse con otras dermatosis. Es decir, que esto sería, el, el, el, en muchos casos, el diagnóstico es el primer desafío de estos pacientes. Nos mostró estadísticas de otros países donde los diagnósticos iniciales eran un 22% de eczema, 6% de infecciones micóticas, 1,5% de eczema seborreico y finalmente el diagnóstico era una psoriasis. Vimos algunas fotos de psoriasis en placa, psoriasis en gotas, lesiones ungueales y Finalmente nos dice que el primer desafío en la psoriasis infantil es su diagnóstico, que hay que tener en cuenta las comorbilidades, esto también es útil para los adultos. El sobrepeso y obesidad, la diabetes, tipo 2, las dislipemias, hipertensión arterial, hígado graso, enfermedad inflamatoria intestinal, ovario poliquístico, pacientes con artritis o problemas en los ojos, uveitis, pueden tener alteraciones en la conducta, abuso de sustancia. Todo esto es muy importante tener en cuenta cuando uno va a atender un paciente con psoriasis, en niño o adulto. Las particularidades, esta diapositiva estaba buena de ponerla donde dice que importante tener en cuenta los niños no son pequeños adultos y como las recomendaciones en el abordaje preventivo es realizar mucha actividad física, tener un menú saludable con una alimentación balanceada y hacer los controles de salud a tiempo. Como mensaje final es que el primer desafío en la psoriasis infantil es el diagnóstico. La psoriasis es frecuente en la edad pediátrica, porque algunos no lo toman en cuenta, y muchas veces es confundida con otras dermatosis de la infancia. Y el segundo desafío es informar el diagnóstico. Siempre que uno tiene un paciente con, el, con este diagnóstico, transmitir tranquilidad, confianza, esperanza, y, y hacer conocer que tiene un tratamiento y que si controla va a estar bien. Y el tercer desafío es tratarlo en forma oportuna y adecuada. Hablando de, del cuidado de dermatológico en pacientes con lupus, el doctor Hernán Arce nos empezó hablando de lupus en general como enfermedad autoinmune que ataca más a mujeres de 20 a 50 años y los tipos, el lupus eritematoso sistémico, cutáneo, medicamentoso neonatal, ahí ya nos abrió un panorama de, de recordarnos lo del lo de lupus y las manifestaciones cutáneas del lupus. El lupus cutáneo agudo, que se manifiesta como un eritema en el dorso de la nariz y las mejillas, como la conocida eritema en alas de mariposa. También puede estar en otras áreas del cuerpo. El suagudo, donde se presenta sobre las áreas de piel más expuestas al sol y son como circulitos o bien que se pueden descamar y también eh, eh, desaparecen en invierno, no dejan cicatrices. El discoide... Las lesiones de forma redondeada son persistentes a lo largo de todo el año, tienden a dejar cicatrices, suelen aparecer en la cara, los pabellones y el cuero cabelludo y pueden dejar una alopecia cicatrizal. Y el lupus tumidus presenta con lesiones rojizas, sobrelevadas, con poca descamación, aspecto y filtrado. Aparecen sobre todo en la cara, el escote, la espalda y los brazos y suelen eh, Desaparecer en invierno sin dejar cicatriz. La fotosensibilidad que es muy importante que aparece en esta enfermedad es una reacción cutánea patológica a la radiación ultravioleta solar y de otras fuentes de luz. Habló bastante sobre esto y nos eh, dio recomendaciones que en los pacientes con piel muy sensible se indican jabones, aceites de ducha libres de perfumes y colorantes, que la, aumentación, la humectación se adecuara a cada área de la piel, utilizando productos con mayor o menor cantidad de agua y o sustancias grasas, y cómo hay que usar correctamente el eh, protector solar. Hay que siempre colocarlo media hora antes de la exposición solar, volver a aplicarlo cada dos horas y después de cada baño, y hay que tener cuidado, es decir, que siempre... Eh, se, se recomienda comprar protectores solares nuevos cada año, muchas veces utilizamos los de años anteriores y no sirve, ¿eh? y no exponerse en el sol entre las 11 y las 16 horas. Tener en cuenta, porque a veces decimos, bueno, no, ¿qué pasa con el sol? La nieve refleja la radiación ultravioleta hasta el 80-90%, el 90% de la radiación ultravioleta puede penetrar las nubes, la radiación ultravioleta aumenta con la altitud y aumenta el riesgo de sufrir daños en la piel un 10% por cada mil metros. El 50% de la radiación ultravioleta se recibe entre las 11 y las 13 horas. La arena refleja hasta el 25% de la radiación ultravioleta e incluso a 2 metros de profundidad en el agua hasta el 50% de los rayos ultravioleta llegan a la piel. Conclusiones. La fotosensibilidad es característica de esta enfermedad, de ahí el énfasis en la fotoprotección. La consulta dermatológica es útil para asesorarse sobre los cuidados de la piel. Un hábito de higiene y humectación adecuado mejora la calidad de vida del paciente. Hablando del síndrome de COVID persistente y el paralelismo con la fibromialgia, la doctora Gabriela Bertolotto nos dijo que los pacientes que han padecido COVID-19 persisten con un cuadro residual con múltiples síntomas parecidos a la fibromialgia de la fatiga crónica. Que cuando eh, desaparecen eh, los síntomas está todo bien, pero si tardan un tiempo se lo conoce como un síndrome de COVID persistente y algunos lo llaman fibro -COVID no se conoce la prevalencia, puede rondar en un 10%, es un problema frecuente y ese dolor músculoesquelético se observa en un tercio de los pacientes junto al cansancio, ansiedad, alteraciones de sueño, trastornos cognitivos. Estos también son síntomas de la fibromialgia. También nos dijo que los síntomas fueron en pacientes con fibromialgia y también en otras enfermedades reumáticas, es decir, que no es más frecuente en los pacientes con fibromialgia que los pacientes con fibromialgia e infección por el virus no agravaron la enfermedad y que los dos pueden seguir caminos diferentes. Sí que la obesidad y el sexo masculino fueron factores de riesgo. ¿Qué podemos hacer? aún no tenemos la solución definitiva con lo que conocemos actualmente. Sí hay que explicar al paciente todo esto que sabemos y mantener una conducta expectante controlando al paciente con la medicación que tenemos de su enfermedad de base, trabajando con un equipo multidisciplinario. De la artritis idiopática juvenil y adolescencia, la doctora Espada nos dio algunos conceptos fundamentales, que es la adolescencia, es la etapa del curso de vida comprendida entre los 10 y 19 años, en la cual tiene lugar el empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las características sexuales secundarias, y así también como uno tiene nuevas habilidades emocionales, cognitivas y sociales. Según la OMS, la adolescencia es de 10 a 19 años, la juventud de 15 a 24, y la población juvenil es la de 10 a 24 años. No es una etapa de transición. Es una etapa con características propias y de larga duración. De la pubertad, que los cambios ocurren en forma rápida y eh, hay que tener eh, un gran cuidado en tratar a, a, a estos pacientes en estas edades. La evaluación del crecimiento y el desarrollo es una tarea fundamental del médico que atiende adolescentes. Y los trabajos a realizar son definir su identidad sexual, encauzar la sexualidad en relaciones interpersonales. Hay que tener mucha precaución con esto, acceder a la autonomía a través de tomas de decisiones y aceptar sus consecuencias. Cuidado con la parte psíquica. ¿eh? Hay que establecer intrapsíquicamente un sistema de valores propios del individuo y hay que ayudarlos mucho en la proyección del futuro y en la elección vocacional. También hizo la mención de la, las poliartritis, hablándonos de las más frecuentes, las poliartritis positivas con factor reumatoideo y las artritis relacionadas a las entesitis. Nos mostró eh, casos eh, de la eh, artritis eh, juvenil con factor reumatoideo positivo poliarticular, que es similar a la del adulto, y las espondiloartritis que tienen entesitis, ahí pueden ver una radiografía del pie del, del calcáneo donde se ve esporón, es muy raro encontrar eso, y con problemas en la columna lumbar, y con limitaciones y con dolores lumbares, que esto está, pertenece a otra enfermedad que es la espondiloartritis, y también nos mostró artritis relacionadas a entesitis, mostrándonos un tobillo eh, muy hinchado y el otro sano, como pueden ver en la fotografía. Cómo acompañar y abordar a un adolescente, conociendo su enfermedad, cómo lo afecta, con una escucha activa, fomentarlo, darle importancia a todo lo que nos está contando, eh, abrir la consulta en otros aspectos, porque el adolescente tiene miedos, tiene deseos, tiene preocupaciones, tiene lecciones y a veces está confundido. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ayudarlos en este, en este tránsito y también hay que enseñarles cómo tienen que ser adherentes al tratamiento. Hacerles saber de la confidencialidad de la consulta, en que uno está con su médico y ahí queda todo lo que está relatando, y generar eh, en, en ese paciente eh, conocimientos de la enfermedad para que adquieran responsabilidad. ¿Cómo optimizar el tratamiento? Con un diagnóstico temprano, con las ventanas de oportunidad que tenemos para dar en, en la medicación en el tiempo oportuno, con una estrategia ya propuesta y con un ayudado con los tratamientos no medicamentosos. El COVID en los niños con artritis, esta clase no, nos gustó porque esta reumatóloga infantil, Lorena Guerrini, nos, nos hizo una cronología del COVID que es también para los adultos, ¿no? Cómo empezó en China y cómo en 11 de marzo del 2020 la OMS la declara pandemia y el 20 de marzo entramos en la cuarentena. Nos habló del virus de las manifestaciones clínicas, que aún hoy no conocemos todas las manifestaciones clínicas, que puede presentarse como una infección asintomática o respiratoria leve, hasta algo muy importante con una neumonía, falla renal, muerte. En los adultos un 81% asintomático leves un 15% asintomático y un 5% grave. ¿Y por qué se afectan menos los niños? Es que hay factores protectores, Primero los niños tienen menor movilidad que los adultos, no fuman, están, el tracto respiratorio está menos expuesto, no tienen comorbilidades como tienen los adultos, en un porcentaje también puede haberlo, pero en general las vías respiratorias de los niños están más colonizadas, no pueden migrar la infección del de, de virus. Y los patrones de la expresión de esos receptores, que también nos explicó cómo Cómo entraban a nuestro organismo, podían ser diferentes. También que pueden estar protegidos por todas las vacunas que tienen los niños. Y los mensajes finales, que es una enfermedad nueva, que aún tenemos que conocerla, que se necesita tener registro de pacientes reumáticos que han padecido COVID-19 para poder estudiar esto. Por eso estamos haciendo en tanto niños y adultos un registro en nuestro país siempre consultar con el reumatólogo antes de tomar decisiones con respecto a la medicación y las vacunas disponibles de los niños deberían recibirlas. Debemos seguir cuidándonos. Esto de deportes, artritis idiopatia juvenil y deportes, habló el licenciado Juan Pablo Ford, realmente con un enfoque del tratamiento que fue muy importante, donde... Eh, globalmente había que hacer una planificación de ejercicios terapéuticos, cómo mejorar la capacidad, capacidad funcional y cómo indicar la actividad física y deportiva. Es importante porque es el principal tratamiento no farmacológico, eh, puede mejorar el dolor, la debilidad muscular, la pérdida de masa muscular, el estado de ánimo, la limitación funcional y la calidad de vida. Esto fíjense que es, es lo mismo para los adultos, ¿no? Todas estas clases también que, que elegimos fue un poco por, porque la podemos aplicar en niños y adultos. Las contraindicaciones especialmente para la IJ son los deportes de alto rendimiento, zambullirse a la piscina desde el borde para evitar sobrecarga en la columna cervical y eh, las actividades de alto impacto y ocho. Y las conclusiones es que la IJ cursa con brotes y remisiones, por eso hay que saber muy bien, ¿Cuándo tiene que intervenir el kinesiólogo? ¿Y cuándo cobra mayor relevancia ese estadio en el cual tiene que intervenir? Hay que evaluar según el tipo de deporte que se realice y el estadio de la enfermedad, ¿no es cierto? No es lo mismo que esté activa, o que enfermo, porque en ese caso necesitaría reposo y si está en remisión tiene otro comportamiento para realizar las tareas con el kinesiólogo. Es imprescindible una evaluación y un tratamiento específico de acuerdo a cada presentación. La uh, doctora Rama eh, habló sobre las comorbilidades del paciente en lupus y también, como lo podemos poner para los adultos, elegimos eh, presentarles algunas diapositivas eh, donde nos aclara el lupus como enfermedad autoinmune, cómo es que el sistema se altera y empieza a reaccionar frente a los tejidos y produce los anticuerpos. Y sistémico porque pueden estar varios órganos afectados a la vez o en forma sucesiva. Eso él, eh, también hizo hincapié que el lupus pediátrico es antes de los 18 años y qué es una comorbilidad en la coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo. Eh, pueden ser generalmente relacionadas, ¿no? eh, Allí nombró la infección, trastornos de crecimiento, la osteoporosis, la arteriosclerosis, la hipertensión, la dislipemia, diabetes, obesidad, hipertensión ocular. ¿Cómo prevenir complicaciones vasculares en personas con lupus? Es importante evitar o reducir los factores de riesgo, ¿cuáles? El tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, los altos niveles de colesterol... Evitar el sedentarismo. Es muy importante tener en cuenta todos estos ítems para poder eh, prevenir las complicaciones vasculares. Y como conclusiones, las complicaciones cardiovasculares son causas importantes de morbilidad en las enfermedades reumáticas en pediatría. El lupus es un factor de riesgo independiente de aterosclerosis prematura. La reducción de los factores de riesgo tradicionales de enfermedades cardiovasculares y es esencial la prevención primaria en niños y adolescentes. Controlar presión arterial, lípidos, obesidad y actividad física. Lo importante es la adherencia al tratamiento. La buena adherencia permite el mejor control de la actividad lúpica, Mantener diálogo continuo con el médico promueve y facilita el mejor seguimiento del paciente. Bueno, eh, unas palabras de fiebre mediterránea familiar, habló la doctora María Marta Katsikas, eh, donde nos explicó cómo eran los ataques, tres o más ataques autolimitados por año, duración de 12 horas a tres días, los síntomas fiebre, dolor abdominal, dolor torácico, artritis y artralgia, todo eso hay que tener en cuenta cuando un paciente presenta estos síntomas para este diagnóstico. Tiene una excelente respuesta a la colchicina, y los diagnósticos diferenciales que también nos presentó, de la fiebre mediterránea familiar, eh, síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral, que son los TRAPS, y los ITS, hiperhipoglobinia D, con síndrome febril periódico. ¿Por qué eh, tenemos dificultad en el diagnóstico? Por falta de información, porque hay pocos centros entrenados, porque hay retraso en la derivación, porque tiene muchos síntomas y signos que nos confunden, porque hay falta de estadísticas y registros nacionales y falta de marcadores específicos. Tener muy en cuenta esta enfermedad tiene muchas manifestaciones clínicas a nivel torácico, abdominal, las articulaciones, en la, la, la, la, la piel, y no solo se diagnostica en los niños. Ojo, hasta casi los 40 años se puede hacer diagnóstico. Los menores de 18 años pueden tener una sintomatología variada, artritis, artralgia, mialgia, eritema aricepiloide. Y también las variables clínicas y bioquímicas pueden cambiar. Eh, algo de esclerodermia, también la, la, la doctora Gabriela Nekul nos habló en la infancia y adolescencia, como también aplica para los adultos. Tenemos estas diapositivas donde nos dice que la esclerodermia comprende cambios en la piel caracterizados por el endurecimiento de la misma, dando cambios de coloración y adherencia a los planos profundos. Es raro que se inicie en la infancia. En La esclerodermia infanto-juvenil representa la tercera enfermedad reumática, en frecuencia, detrás de la artritis idiopática juvenil y el lupus eritematoso sistémico puede ser localizada y sistémica localizada cuando es piel no hay afectación de otros órganos y sistémica cuando ya se afectan la piel y otros órganos internos la más frecuente en la infancia es la localizada, la morfea eh, acá tenemos unos, algunos dibujos que nos presentó eh, de morfea y los signos precoces es el fenómeno de Reynolds que es una respuesta vascular exagerada, es una vasoconstricción de las arterias y de las arteriolas cutáneas, puede hacer, eh, aparecer en forma espontánea o ante la exposición al frío, puede ser el reino primario o secundario. El primario no tiene ninguna enfermedad de base y el secundario sí se asocia a un trastorno de base que disminuye el flujo sanguíneo distal. Acá nos mostró algunas fotos... Eh, en, en, la, en cómo se pueden afinar eh, al final los dedos, pueden tener eh, limitación articular, pueden tener hinchazón, edema y cambios de coloración. Y en los dedos a veces pueden aparecer algunas ucelitas. Manifestaciones tardías, con la nariz afinada, los labios eh, se, se retraen y puede haber disminución en la apertura de la boca, eh, se borran algunas líneas de expresión, puede haber problemas también en, en la cavidad eh, bucal. Y el, el doctor el Nicolás Campi, odontólogo, nos habló de la salud bucal con todas las afecciones frecuentes, eh, que son varias, eh, dificultades motoras, eh, problemas en la articulación temporomandibular, eh, dolor en los movimientos, alteración en las salivas, periodontitis, mayor susceptibilidad a las caries, riesgo de infecciones, reflujo gastroencefálico y gastritis. Nos dijo que la mejor terapéutica es siempre la prevención y el autocuidado. Bueno, muchas gracias. Espero, eh, es muy rápido lo que les presenté. Es alguno de los... De los eh, eh, de las presentaciones que tuvimos en cuenta, pero eh, son todas importantes, así que les recomiendo que puedan eh, continuar esto en el Facebook de Reuma Quien Sos, o mirar en la página. Muchas gracias y voy a dar paso a la doctora María Alicia Lázaro. Bueno, muchísimas gracias Dora esta excelente presentación, nos hiciste repasar todas las charlas que hubieron, que fueron realmente eh, muy buenas y obviamente se las recomendamos a los pacientes para que las vuelvan a ver. Así que si Mariano me presentás, perfecto. Nosotros entonces vamos a hablar de lo mejor del año en cuanto a los nuevos tratamientos. Si pasamos entonces, la primera voy a hablar no solamente de drogas, sino de algunos conceptos fundamentales. Me pareció interesante este artículo, ¿no es cierto?, sobre los predictores basales de remisión, eh, como el dolor y la fatiga en pacientes con artritis reumatoidea. Eh, incluyeron los autores 335 pacientes que fueron randomizados para recibir o un tratamiento intensivo o un tratamiento clásico a los 12 meses. Y las conclusiones más importantes fueron que la obesidad se asoció a una mayor actividad y a una menor proporción de pacientes que lograban la remisión. Y que la depresión y la ansiedad se asociaron a un mayor, a un mayor puntaje en fatiga y dolor. Por eso debemos considerar estas cuestiones de la obesidad, la depresión y la ansiedad en aquellos pacientes que no consiguen la remisión de acuerdo a los, a los tratamientos que se le hayan instituido. La siguiente. Este otro artículo es sobre cuáles son los predictores para el desarrollo de artritis psoriásica. Los autores lo que hicieron fue revisar, eh, a, a hacer un meta que es una revisión sistemática de artículos previamente publicados, y así incluyeron 26 trabajos, 16 de cohortes y 10 de casos y controles. Y vean los predictores que ellos hallaron en este análisis. Eh, para el desarrollo de artritis psoriásica en pacientes con psoriasis. Primero, los estudios por imágenes. Segundo, el dolor articular, las artralgias. Tercero, es la severidad de la psoriasis, la extensión de la misma. Cuarto, el compromiso de las uñas. Quinto, que hubiera historia familiar de psoriasis. Y el último, también el peso corporal. Próxima. Bueno, eh, este año fundamentalmente hubo eh, la aprobación de numerosas moléculas para la enfermedad psoriásica. Eh, ya había, ¿no es cierto?, varias drogas aprobadas para la enfermedad psoriásica, pero este año hubo tres ustekinumab en niños, el guselkizumab y el Upadacitinib. Próxima. Este estudio eh, es sobre una molécula, el ustekinumab que es una antiinterleuquina 1223, y esto fue eh, evaluado en pacientes pediátricos entre 6 y 12 años, y eh, el estudio... Fue uno de los pivotales que originó la aprobación de este tratamiento para la psoriasis en placa de moderada a severa en pacientes juveniles. Que esto es muy importante, ya que la psoriasis en los niños produce estigma, produce bullying, produce muchas alteraciones que impactan en la, la, la concepción de su cuerpo en, en, en el niño y en el adolescente. Próxima. Este, en esta otra vemos eh, la, eh, las drogas que fueron aprobadas también para la artritis psoriática, como un anti jack el UPACitinip. Eh, acá están algunos de los trabajos, como el SELECT psoriasis 1, que evaluó pacientes con artritis psoriásica que tenían una respuesta inadecuada a eh, tratamientos no biológicos. Eh, el segundo trabajo... Que se muestra acá es sobre pacientes con artritis psoriásica que hubieran fallado a tratamientos biológicos previos donde el upadacitinib fue efectivo. Y el tercer estudio es un estudio que evalúa eh, tanto el upadacitinib como el adalimumab, que es un biológico, un antitnf, y eh, el upadacitinib demostró ser no inferior que el Adalimumab, para el tratamiento de la psoriasis en placa de grado moderado a severo. Próxima. Esta otra es eh, sobre otra molécula, ¿no es cierto?, eh, perdón, sobre upadacitinib la misma molécula, ¿no? un anti una pequeña molécula que se administra por vía oral, que también fue aprobada para el tratamiento de la espondiloartropatía cero Así que bueno, tenemos que tanto el upadacitinib se puede usar para pacientes con artritis reumatoidea como para pacientes con artritis psoriásica y también con espondilitis anquilosante o espondiloartropatía cero Próxima. Esta otra molécula, el, el, el cumab es un inhibidor de interleuquina 23 y este fue aprobado para el tratamiento también de la artritis oriásica. Así que ya, digamos, tenemos varias moléculas aprobadas para el tratamiento de esta enfermedad que eh, también nos lleva a pensar que no hay paciente que pueda resistir a los tratamientos que hoy en día tenemos para, para este tipo de pacientes. Próxima. Bueno, este es otro trabajo muy importante que se realizó en pacientes con lupus. Eh, bueno, los pacientes con lupus por ahí ya conocen que hay una, un biológico, el primer biológico aprobado para el paciente con enfermedad de, de lupus, eh, que es el Belimumab. El Belimumab estaba aprobado para el tratamiento de lupus de leve a moderado, eh, pero no para el tratamiento de la nefritis lúpica. Y este año, gracias a este trabajo, donde se demostró que realmente los pacientes con Belimumab tenían una mejor este, evolución y un, una mejor respuesta al tratamiento, este, bueno, originó que fuera aprobado para el tratamiento de la nefritis lúpica. Próxima. Este otro trabajo también me pareció importante, porque eh, un anti yac que es una pequeña molécula como el varicitinib, que ya estaba aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoidea, fue aprobado para este, pacientes eh, con, hospitalizados con COVID-19 de formas graves y disminuyó, digamos, este, la, la severidad de esta enfermedad y también acortó el periodo este, de hospitalización. Así que es una de las pequeñas moléculas que se usa en el tratamiento de las enfermedades reumáticas autoinmunes que también ha sido efectiva para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19. Lo mismo que en la próxima diapositiva vamos a ver el tocilizumab, otra molécula que nosotros usamos para el tratamiento de la artritis reumatoidea, y de otras enfermedades reumáticas, que demostró ser eficaz en pacientes hospitalizados con COVID-19, ¿no? Así que, bueno, es, este, digamos, son datos muy positivos porque hay pacientes que ya están en tratamiento con estas moléculas y, por supuesto, este, ha mejorado este, el desarrollo de, de la enfermedad en este tipo de pacientes. La próxima... Bueno, en relación a la osteoporosis, hubo una nueva droga que se aprobó, que es el romososumab, este es un, un tratamiento, una molécula que actúa sobre la formación fundamentalmente de hueso y secundariamente sobre la reabsorción, que, eh, digamos, eh, está aún o tiene el mismo o parecido mecanismo de acción que eh, la teri, el teriparatide, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos una droga nueva para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica, este, que realmente eh, ha probado ser muy efectiva para disminuir este, la incidencia de fracturas vertebrales. Próxima. Y después este, me pareció interesante no, no, no hablar sobre nuevas drogas, sino sobre en los descubrimientos que ya estaban, digamos, este, en muchas eh, conferencias sobre la utilidad del cúrcuma, ¿no es cierto? Eh, se sabe que no solamente en, en el desarrollo de enfermedades autoinmunes actúan este, factores genéticos, sino también cambios epigenéticos originados por la dieta o por el estilo de vida. Y se ha demostrado que el cúrcuma tiene un alto poder antiinflamatorio y antioxidante, así que incluyámoslo, por favor, en este, la dieta de, nos, de nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes. Próxima. Bueno, este trabajo este, brillante que fue presentado durante el Congreso Argentino este, por el grupo de UNISAR de la Sociedad Argentina de Reumatología, eh, bueno, y fue presentado específicamente por la doctora Carolina Snardi, sobre la respuesta inmune humoral asociada a la vacunación contra el COVID-19 en pacientes con artritis reumatoidea se incluyeron en este trabajo 121 pacientes. Y lo que obtuvieron así, en, en términos generales, fue resultados positivos con niveles de anticuerpos aceptables luego de la primera dosis en el 41.5% de los pacientes. Y después de la segunda dosis, el nivel de anticuerpos fue este, en niveles aceptables en el 78.9%. Por otro lado, este, lo que sí se observó es que los pacientes que recibieron Sinopharm, eh, aún con las dos dosis, presentaron resultados negativos, es decir, que no alcanzaron niveles aceptables de anticuerpos en un 57%. Y también lo que se este, observó en este estudio de 121 pacientes, no es que está... Este, es, un es un número importante, pero es un, también es una población reducida, que los tratamientos con Avatasep y Rituximab fueron los que, eh, aquellos pacientes que estaban recibiendo estas drogas, fueron los que menos desarrollaron anticuerpos, ¿sí? Y esto, es bueno, será tenido en cuenta para futuras vacunaciones. Próxima. Este otro también es otro trabajo, pero este es a nivel... Este, ...de investigación en animales. Ustedes saben que antes de hacer los estudios en adultos se hacen estudios en animales. Y por ejemplo, en este caso se incluyen ratones que se los induce para producir una artritis semejante a la artritis que tienen los humanos. Y lo que ellos vieron es que un tratamiento en estos ratones con cúrcuma, vitamina D y dieta rica en omega 3 favoreció este, la disminución de la inflamación y evitó el inicio y la progresión de la artritis en estos ratones. Ellos concluyen que esto podría ser el puntapié inicial para desarrollar trabajos en pacientes eh, con alto grado de desarrollar artritis y que este tipo de combinación podría reducir la, eh, la aparición de pacientes con artritis reumatoide, Así que me pareció súper interesante Y creo que con esto he terminado y agradecemos al laboratorio AVI que nos ha dado el apoyo para poder hacer esta, esta reunión. Y sin más, paso entonces la posta al doctor Leandro Ferreira, este que va a hacer las entrevistas de los pacientes para saber cómo la pasaron durante la pandemia. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, María Alicia. Muchas gracias a todos por compartir este momento. Creo que es un momento de reflexión, fin de año, terminamos el año. Muchas cosas para hacer balance, muchas cosas para saber qué hicimos bien, qué hicimos no tan bien. Y bueno, una de esas cosas es este, lo que nos pasó y cómo vivimos la pandemia. Eh, Mariano, ¿me podés...? Eh, poner a los pacientes por favor, vamos a presentar a Mariana, Mariana López, a Carolina Álvarez y a Sebastián, vamos a darle la oportunidad para que se presente cada uno, Mariana, primero vos, decimos de dónde sos, qué haces, a qué te dedicas y por qué estás Bien. acá, no sé. Bueno, buenas tardes a todos, eh, mi nombre es Mariana López, soy de Córdoba, capital, me darán cuenta cuando hable un poquito por la zona. Se nota eh, un poco. Soy docente, profesora de matemáticas, trabajo en dos institutos de formación docente. Eh, estoy casada hace 26 años, tengo una sola hija y tengo lupus. Hace 14 años que me diagnosticaron el lupus. Fui eh, invitada bueno, por medio de la Fundación de lupus Córdoba y agradezco bueno, que me hayan invitado a participar. Buenísimo, Mariana. Vamos con Caro. Carolina, contanos de vos. Hola, ¿cómo les va? Sí, bueno, yo soy de Bahía Blanca, tengo 44 años, casi 30 con artritis eh, y, bueno, pertenezco a la Alianza Federal de Pacientes eh, y, bueno, acá estamos para compartir un poco con ustedes. Vamos a hablar un poco de nuestras experiencias y después, por último, tenemos a Sebastián. Sebastián, contanos vos. Hola, buenas tardes, Leandro, y a las chicas. Este, sí, yo, paciente de fibromialgia, con un largo proceso desde 2005, 2009, con diagnóstico. Eh, y bueno, y de ahí el largo peregrinaje y camino con la fibromialgia. Y hasta que llegué a Alfa, el grupo acá en San Juan. Perdón que no dije que soy de San Juan. No, tampoco y, se bueno, te nota. Se denota. <risa> en todo se, se nos nota el poco el acento y las S, ¿no? La falta de las S. Este, y llegué, llegué al grupo bueno, la mayoría mujeres somos, casi todas son mujeres somos dos o tres varones nada más y bueno, por alguna experiencia que tengo en el tema de papeles y demás me, en la primera asamblea, y ahí llegué yo <risa> y me dicen acá nos va a salvar con el tema de papeles que sí. y, y bueno y así se fue dando, yo estoy como presidente de la asociación buenísimo. agradeciendo al azar por aceptarnos adentro del Dentro como grupo de pacientes, como asociación. Y bueno, este, después bueno, hablaremos un poco más de la pandemia y de lo vamos, que nos vamos a, vamos a eso, a, a, lo, que, a lo que los, los invitamos. Este, hemos pasado dos años... Eh, de mucha incógnita, de mucho no saber qué hacer, de muchas dudas, de muchos temores. Eh, de, de un día de repente nos dijeron que no hace falta usar barbijo y después a los dos días de que usamos barbijo con muchas dudas con las vacunas y después nos tenemos que vacunar todos y estábamos esperando la tercera dosis. Muchas incógnitas, muchas cosas que no sabemos y creo que la respuesta que tenemos todos en una situación que nunca hemos vivido, ¿no? Es así. Yo quería preguntarle a ustedes, y vamos a empezar así con este orden que, como se presentaron, eh, a preguntarles cuál fue la, la, la mayor preocupación con respecto a ser paciente con una enfermedad reumática en esta situación de pandemia. ¿Cuál fue su mayor preocupación? ¿Mariana? Eh, sí. Le doy la mi palabra. Mayor, sí. mi, mi mayor preocupación, bueno, fue al principio, este, cuando recién iniciada la pandemia, eh, si necesitaba hacer consultas, como estábamos todos encerrados, si necesitaba hacer alguna consulta a mi médico, cómo lo íbamos a realizar. Por suerte pude comunicarme por mail, no necesité nada extra del tratamiento que ya este, estaba desarrollando. Sí, algunas preguntas frente a la vacunación, este, pero siempre, bueno, la respuesta fue inmediata, eh, me sí. pude comunicar con el en Mail. Y mi otra preocupación, creo que aún más grande, es que al ser docente, eh, el estrés que generó el reinventarnos para poder dar clase a través de la virtualidad fue muy grande, muy grande. Entonces, bueno, como sabemos con nuestras enfermedades, el estrés este, es un gran enemigo, entonces tuve realmente una preocupación de, de ver cómo podía manejar esto, porque, bueno, los tiempos eran difíciles realmente de, de claro. poder manejar tiempo de estar en, frente a la pantalla, de, de aprender cosas nuevas que por ahí me generaban, nerviosismo de y demás. Así que creo que eso fue... El más las, de dos, las dos grandes preocupaciones. Sí. ¿Carolina? Sí, bueno, en mi caso la preocupación inmediata y, y más grande tenía que ver con el autocuidado, con cómo, cómo prevenir eh, el contagio, ¿no? que se veía como prácticamente inevitable en ese momento, eh, cómo cómo conjugar lo familiar también lo laboral bueno lo familiar en mi caso porque bueno el, el cuidado el autocuidado y el cuidado hacia mi familia también no eh, ¿cómo, cómo hacer para, para seguir viéndonos para seguir este, por ahí ayudándonos asistiéndonos eh, cuidar al ser querido cuidarnos en lo laboral en mi caso fue más o menos sencillo porque yo soy locutora y en la radio era no compartíamos demasiado el espacio de, de trabajo entonces eh, fue fue fácil pero pero bueno si había que salir a hacer móviles y esas cuestiones ya yo me, me vi me vi en ese sentido algunos algunos trabajos se, se fueron acomodando como para poder seguir y no tener este mayores complicaciones pero lo familiar y el cuidarnos cuando cuando teníamos que salir a trabajar eso fue lo que más nos preocupó lo que más preocupó no Sebastián en tu caso, ¿qué eh, fueron eh, las mayores preocupaciones? Mira, el, como dice este, eh, el, el autocuidado, la prevención, sobre todo fundamental. Eh, tuvimos algunos problemas en cuanto al sistema de salud, y sí, cómo llegar hasta nuestros médicos. Todo se transgresó, bueno, fue una sorpresa, el 2020 sobre todo. Claro. Este, para todos, cómo el sistema de salud se, se fue llevando como se podía, ¿no? Eh, me imagino que fue así en todos lados. Este, y eso pasó incluso con los, los pacientes o que están formando nuestra asociación y tuvimos la oportunidad, ya en, hablando ya no de mi persona, sino de llegar a las personas, sobre todo, que están en el grupo, con, que son mayores y solas, que darle un poco de contención, que es nuestro principal objetivo, este, dejando el tratamiento, por supuesto, a cada uno con su médico, pero la contención, sobre todo esas personas que estaban solas y bueno la prevención nuestra y bueno y el, empezamos con la virtualidad como se empezó en todos lados para llegar a los pacientes a nuestros compañeros en el grupo y, y, y bueno este, y eso se ha ido bueno gracias a Dios ya tenemos una apertura y ahora estamos un poco más con la parte recreativa que les ha venido bien a todos las <risa> no, este, salidas sí estamos Estamos tramitando ahora con turismo, salidas turísticas, circuitos. Bien. Les gustan mucho a las chicas eso, así que. <risa> Buenísimo. Y hoy, a, hoy la despedida. Y hoy la despedida. Así que. A nosotros, a nosotros como médicos, como médicos, también nos, nos, nos pegó duro todo lo que es la pandemia. Por sí. esto de la virtualidad, nos tuvimos que adaptar. Como pueden ver, yo estoy en casa y le escuchan al perro. <risa> eh, la virtualidad sí. también fue sí. una forma de adaptarnos, sí, sí, sí. nos costó llegar a los, a los pacientes también. Eh, fue una situación totalmente distinta y así como todos, como los pacientes, también nos fuimos adaptando a las diferentes situaciones que uno tiene. La verdad que fue muy difícil al principio y para muchos también. Los médicos, eh, los médicos más grandes también tenían mucho miedo. Acuérdense de que también nos decían sí. de que las, las personas mayores son las que tienen mayor riesgo de, de padecer esta enfermedad desde el COVID, y fue difícil, difícil volver a trabajar. Así que bueno, en eso estábamos todos metidos en la misma bolsa, porque también yo estuve dos meses sin trabajar haciendo teleconsultas, por suerte nos pudimos adaptar a eso, y bueno, fue lo más difícil para hacer. Quiero que me cuenten un poco qué hacían ustedes para pasar este tiempo de la pandemia, cómo, o cómo veían a sus pares a sus a, a sus a, a sus amigos pacientes, a los diferentes integrantes de las asociaciones para, para pasar este tipo de, de, de situación. Desde, no sé. Perdón, seguimos el orden, no sé. Seguimos el orden. ¿eh? Bien, sí, en los pares para otros enfermos, la Fundación Córdoba se encargó de que tuviéramos momentos de encuentro. Realmente estoy muy agradecida con eso porque, bueno, Alguna videollamada más habría que, había que sumar a las que teníamos. O sea, yo, bueno, en mi caso, por dar clases, eh, pero bueno, con gusto, para poder compartir y, y, y también contenernos entre nosotros, creo que es muy importante. Y bueno, también en, en la contención familiar, que fue lo fundamental, mi familia es muy pequeñita, pero también aparecieron videollamadas con el resto de la familia, con amigos, eh, y sí, por ahí más difícil, con las personas mayores que no manejan eh, estas herramientas, pero intentábamos también acercarnos con, por WhatsApp, era más fácil <ríe> que hacer estos videos. Pero sí, de todas maneras tuvimos encuentros, tuvimos encuentros los sábados con, con la Fundación una vez al mes. Eh, realmente Buenísimo. se hacían mucho. Acá Bien, compartir. ¿Caro? Sí, bueno, en mi caso también. Eh, la virtualidad se hizo moneda corriente en nuestra vida eh, y en el caso de, de, de, de los grupos, digamos, fue fundamental. Para mí, siempre se los dije y se los sigo diciendo, las chicas de la alianza fueron todo, porque desde poder comunicarnos y estar entre nosotras este, conteniéndonos y, e informándonos permanentemente sobre qué era qué era cierto y qué no era tan cierto por ahí en esto de estar en pandemia y estar en cuarentena, cuando nos tocó vivir a los que nos tocó vivir eh, contagiarnos el COVID, la contención a través de lo virtual, a través del teléfono, eh, que están presentes, que estén presentes, eh, aunque sea de esa manera en tu vida, ayudándote, apoyándote, diciéndote quédate tranquila, los que tuvimos la, que sufrir la pérdida de un ser querido también por por esta, por esta pandemia, también la contención, la presencia a través de la virtualidad fue fundamental. No sé qué hubiéramos hecho sin tener esto, sin tener esta herramienta que tenemos hoy. Si hubiera sido, no sé, 1920, por decirte, eh, me parece que hubiera sido muy, muy difícil. Está bien. ¿Sebas? Sí, sin duda, como dice Carolina, la virtualidad nos salvó, porque sin la tecnología creo que nosotros con los grupos de WhatsApp este, solucionamos este, esa falta de contención, como te decía recién, sobre todo en las personas solas, sin la posibilidad de tener un un familiar, un amigo que llegara tenemos, te diría que casi en el grupo seis o siete personas solas solas, así eh, tal cual te lo digo este y con el diagnóstico, informe, fibromial que hay otras enfermedades asociadas y todo eso se complica y, si, y ese grupo de WhatsApp que parece algo tan, tan sí. efímero tan, eh, les ayuda a salir adelante este, sí. son otras personas es increíble tal cual, y tal cuando cual. empezó a haber un poco de apertura las empezamos a visitar con la gente de comisión y le hemos cambiado la vida yo no de esta aparte creo que hemos logrado eso que a lo que, a lo, que el objetivo sí. que es llegar a la persona a que, qué lindo, que qué lindo tenga el diagnóstico que el diagnóstico tenga el dolor como tenemos todos sí. el cansancio y todo lo que nos acompaña el esas ganas de persona. salir adelante eh, tal cual, el llegar a otra persona, el, el poder cambiar la vida de una persona, eh, me parece fantástico lo que está sí, diciendo. y Creo te, que, te, creo que te, todas las todos los grupos, eh, creo que era un objetivo sí. importante. Decime, Sebastián. Yo cuando a, a, llega una persona que, por ejemplo, me llama, recomendada o para derivar a un somatólogo, surge así. Para derivar a un somatólogo yo lo derivo, que si yo le digo, tenés que ir a algún somatólogo, ¿sí? porque... No vienen con el diagnóstico, a veces vienen con la polimialgia o algún dolor y ya creen que es fibromialgia. Y nosotros le por lo menos yo le adrigo que hagan un descarte de otra enfermedad, ¿no es así, Leandro? Eh, uh -huh. Se tiene que hacer un estudio de descartar la misma artritis, lupo, pueden ir acompañados. Y, y en ese caso yo siempre le hablo que van a entrar a un grupo donde van a recibir contención, pero no se van a dar cuenta cuando van a dar contención porque va a llegar una persona que les va a pedir o se va a identificar con ellos y suele pasar, llega una persona nueva al grupo y se identifica con aquella persona que quizá ha entrado hace poco y, yo le, y me, dice, me da la razón, dice llegué a dar contención y lo lindo que es, me dice seguro. porque llegué a recibir y estoy dando contención, seguro así seguro. que bueno de eso se trata. Es muy, es muy bueno lo que contás, es muy bueno lo que, lo que, lo que decís y, y lo que dijeron los tres. Esas son las cosas, una de las cosas buenas o positivas que tuvimos en la pandemia, poder acercarnos sí. más de, de otra forma, Desde de otro forma punto, virtual. Sí. Pero también tuvimos nuestras dificultades. Ustedes, como, eh, como participantes de una asociación, ustedes qué vieron, qué dificultades vieron con respecto a, a, las, a los pacientes. Algunos refieren que tuvieron dificultad para el acceso a la medicación, otros que les fue difícil llegar al médico, otros la depresión, la, la, la, la angustia. No sé, ¿cómo lo vivieron ustedes, Mariana? Sí, en realidad este, todo lo que contaba de que no tuve dificultades de, de acceder, de, de estar en contacto con mi médico no fue lo común. Eh, lo que se comentaba en los grupos es que bueno, muchos muchas pacientes tenían dificultades de, de poder acceder a estas telellamadas, este, que les dieran algún turno, algunos porque no podía, el, el médico en sí no tenía esa posibilidad, y en otros casos porque también los pacientes, no todos cuentan con herramientas como para poder acceder, eh, falta de internet o falta de recursos este, tecnológicos. Así que eso creo que, que costó, y también la medicación, el poder llegar a, la, los pacientes que se atienden en los hospitales públicos acá en Córdoba, de poder acceder a la medicación no era simple. ¿sí? Uh -huh. eh, trasladarse, llegar este, a los hospitales y que la medicación estuviera, bueno, creo que las mayores mayor dificultad. Tal cual. Carolina. Bueno, en mi caso, eh, lo que yo más noté como negativo que, que, que nos pasó, que me pasó, eh, la falta de contacto, la falta de contacto humano. Eh, con los pares, con la gente de, de los grupos La falta de contacto también eh, con el médico Porque bueno, el, el, el contacto era prácticamente virtual Como contaba Mariana eh, No estaba ese apretón de manos que te da tu médico cuando, cuando te dice que todo va bien O que no todo va tan bien eh, Ese abrazo con con las chicas del, del grupo, de este, el cariño que se expresa, que nos hace tan humanos, ¿no? Ese cariño expresado eh, eh, con el contacto, eso, bueno, para mí es algo que nos faltó y que es importantísimo. Bien, Sebas. El abrazo, como dice Carolina. Eh, justamente ha entrado ayer una chica que hace poquito que nos conocíamos solamente virtualmente, ha entrado como socia, estaba en otro grupo de fibromialgia que lo tenemos donde van llegando recién y se van encontrando con el grupo, y se emocionó el solo hecho de, no no por conocerme a mí, por llegar a alguien del grupo, es decir, y yo le digo, te hacía falta un abrazo, y el abrazo nos faltó, como decía Carolina, es un abrazo que nos, necesita, nos necesitamos en algún momento, porque la enfermedad nos, nos lleva a, a caer en algún momento, no siempre estamos, la depresión está ahí, y si bien lo que llevamos muchos años en el, en, con alguna enfermedad crónica, eh, ya la, la sobrellevamos y demás, y algunos que todavía están en, perdidos con eso, y, y bueno, y el, la dificultad sobre todo, como decía, creo que Mariano Carolina, fue el, el tema de la medicación, que hasta hace meses se daba solamente medicación, acá en San Juan no había atención, no había la atención pública digamos, presencial, y bueno, el sistema de salud se fue adaptando también a las circunstancias, no fue nada fácil este, estar Para en la nada, puerta ¿no? de un hospital público, este, esperando hasta que, bueno, todo la, lo que es la prevención y el, y el protocolo, de hasta eso seguro, que ya de hace eso, a poco sea, claro. De eso seguro, Así claro, que nosotros, se fue como adaptando. También, nosotros como médicos también sufrimos eso, claro. sufrimos el hecho de tener menos menos pacientes, eh, en la sala de espera viste porque ahora los turnos eran de 20 minutos no podía haber mucha gente claro. en la sala de espera los sobreturnos ya no se dan más sobreturnos la verdad que sí. el, sistema, el sistema estuvo colapsado mucho tiempo eh, las dificultades para los viajes, se acuerdan que tenían que sacar un permiso para salir de casa y para, también, para ah, nos olvidamos de la sí. ciudad y esas cosas bueno, sí, sí, no fue, fue difícil por una parte se, este, se, re, se reemplazó todo eso con la teleconsulta o con las consultas por por WhatsApp, no sé si ustedes usaron o, o lo, lo, los, los socios de las asociaciones usaron el WhatsApp, eh, que creo que eso por ahí ayudó un poco y, y nosotros como médicos por ahí quedamos un poco saturados con el WhatsApp. Pero bueno, no, sí. son situaciones que pasan, son situaciones que pasan. Eh, son, son momentos en los que, lo que se tuvo que contener mucho a los pacientes y creo que por ahí el, el rol de las asociaciones de pacientes, el rol de los médicos, poniendo un poco de cada uno, creo que eh, fue saliendo, fue saliendo eh, lo, lo mejor que se pudo, lo mejor que se pudo. Yo quería preguntarles a ustedes si ya se vacunaron. ¿Mariana? Sí, sí, sí, son, puse hace... 20 días la tercera dosis, no me Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo te fue con las vacunas? Bien, bien. Hay algunas molestias, pero nada, nada importante. Todo claro. Se pudo manejar bien. En mi caso, eh, la tercera dosis me toca en enero, por sugerencia también del reumatólogo, así que ya casi, completa, casi completo el esquema. Vamos, Seba. Va? Yo tengo la segunda dosis en agosto, así que no sé todavía cuándo la tercera. Este, pero la segunda dosis la puse en agosto. Sí. Uh -huh. Así que no sé, no sé si me tocará ya, ya estar en... Creería que todavía no tendría la oportunidad tercera, pero ya vamos a averiguar. Ya, ya estamos, pero por lo este, menos... Así dos que ya, dosis ya tengo este la, la, la, sí, la segunda do, las dos dosis las tengo yo. Sí, sí. También, ¿cómo así se adaptaron bueno, ustedes no. para hacer alguna actividad física, para moverse en, en casa? vieron la necesidad? ¿Pudieron? ¿Le resultó difícil? ¿No se adaptaban? ¿Necesitaban salir sí o sí? Eh, en mi familia es muy importante la actividad física. Tengo este, mi esposo que bueno, todavía con 50 años juega al básquet. Eh, mi hija también jugaba al vóley hasta hace muy poco. Eh, así que siempre la actividad física ha sido como prioritaria y a mí me ha ayudado mucho con la enfermedad. Entonces adaptamos el garage, este, compramos algunos elementos y como tenemos también bueno, dos profesores en bueno, el gimnasio que vamos, ellos también trataron de buscar la manera de ayudarnos y de que cada uno siguiera haciendo su, su plan de trabajo físico. Nos enviaban por WhatsApp, nos enviaban el plan de trabajo, así que lo nos, nos pudimos seguir. Me pareció, a mí la verdad que me ayudaba mucho en el momento de de descargarme, de, de, de tener una conexión, un cable a tierra, eh, de conectarme un poco de, de la virtualidad del, del trabajo. Y, y bueno, bajábamos al, al garaje tenemos debajo de nuestra casa y ahí hacíamos el Buenísimo. Caro, Qué interesante. En mi caso, bueno, tengo una pista de salud frente a mi casa, así que no tengo mucha excusa. Barbijo <risas> doble y a caminar un rato. <risas> no podías decir que no. No. no. Sebas. Y mira, al principio eh, entré en el camino de la mayoría, que ¿cuál era? Sentarse, televisión y comida, voy a ser sincero. <risa> unos Ay, kilos más. Mal, yo también me sincero. <risa> eh, unos kilos de más y bueno, pero después cuando hubo un poco más apertura, volví a lo que estaba haciendo, que era caminar. Uh -huh. eh, que es lo que mejor me hace, salir a caminar. Eh, siempre con la exigencia, hasta donde sé que llego y sé que tengo que volver. <risa> claro. Eh, y ahí se está doblando de a poquito, de a poquito, pero como decía Carolina con el barbijo y bueno, viendo todos, todos los. los cuidados, bueno, ahora ya ¿sabes? no, ya ahora ya no hay excusa. Ahora ya no hay excusa. Ahora hay que salir. Y sí tratar de volver a sí. la pileta que también es otra cosa que, que teníamos por ahí. También. ¿también? Sí. Tal cual, tal cual. Así que bueno, pero caí en la mayor lo de mayoría, sentarse, tele y. <ríe> no, comer, no, cocinaba, no, no cocinaba, no cocinaba, no, no te empezaste a hacer el chef. No. No, no, sí, también, también, también. Yo, yo nos, nos, quedan, nos quedan diez minutitos y a, y a mí me gustaría ir redondeando un poco esta charla con ustedes, muy agradable, muy amena y que nos cuenten estas experiencias que ustedes pasaron y la experiencia de sus pares en las diferentes asociaciones, como ven, de diferentes partes del país. Contarles que nos están viendo desde Jujuy, de Salta, de, nos están viendo de, de San Juan, nos están viendo de Córdoba, de Chaco, de Formosa... Eh, y bueno, agradecerles a todos, de del de Gran Buenos Aires, de Capital y de Provincia también, y del Sur nos están viendo, agradecerles a todos, seguirnos, eh, y quería preguntarles a ustedes por último, ¿qué consejo le darían a, a las personas, no pacientes, personas con alguna enfermedad crónica? No no lupus, no artritis reumatoidea, no fibromialgia, no artritis oresica, a las personas con alguna enfermedad crónica, en, esta, en este momento, ¿Qué les surge a ustedes de, de aconsejarle a esas personas? ¿Mariana? Eh, en no sé este si momento, nombre. por decir, en el contexto de pandemia o en general. En el contexto de pandemia y en general. Las, vale. dos, las dos situaciones. Ahora saliendo de la pandemia, va, no saliendo, no sabemos en dónde estamos en este contexto de pandemia y en general. Eh, mi consejo siempre es el mismo cuando, cuando hablo de mi enfermedad. Este, yo siempre digo que que tener lupus me hizo aprender muchas más cosas que que, que me quitó. Aprendí mucho a, a vivir y, y disfrutar los pequeños momentos que son realmente importantes y creo que en este tiempo de pandemia uno pudo, en esto que nos faltaba de, del contacto, de, de la charla con un amigo tomando un café, de juntarse con la familia tomar unos mates. Ahí coincido, ahí coincido. Esas cosas este, realmente vemos el valor que tienen cuando nos faltaron en este tiempo. Y entonces, sí. bueno, agarrarse a eso, si bien en algunos momentos no se pueden hacer, siempre hay maneras de encontrarse. Eh, y, y con uno mismo, el aprender, eh, sí. me gustó mucho una charla en el congreso de la doctora, tengo sí, anotada, acá doctora Fuentes, eh, que hablaba de la autogestión. Y la verdad que me veía muy identificada por eso. Quizás por 14 años que llevo ya con la enfermedad, el aprender, a conocerse a uno mismo, eh, saber cuándo necesita la ayuda de un médico, cuándo necesita la ayuda de alguien que lo escuche, eh, la contención que puede recibir a partir de, de, del contacto con la familia, con los amigos, eh, el escuchar al cuerpo en lo que nos está pidiendo, eh, física y espiritualmente, y psicológicamente, es muy importante. Así que creo que eso es para todos, no solamente para los que tenemos enfermedad crónica. Tal cual es así. ¿Caro? Bueno, creo que los principios que tenemos en la alianza sirven para cualquier tipo de, de paciente, cualquier tipo de persona que tenga una, una patología crónica y que tiene que ver con que, que se cuiden, que se informen, que se ocupen, que se hagan cargo, que tomen las riendas de su, de su tratamiento, sea cual fuere, sea lo que sea que tengan, que... Mmm, que adhieran al tratamiento, que no le huyan, que siempre siempre va a ser mejor eh, un tratamiento dado por el médico que nuestra propia enfermedad eh, y que se vacunen en este contexto, que no se dejen de vacunar. Genial, Sebas. Mirá, yo siempre tuve una vida muy activa y Trabajo esta vez bancario, docente, muy, muy activo y haciendo, no sé si eso ha sido el detonante, pero nunca, como decía Mariana, Mariana este, me tomé ese tiempo que se los recomiendo a las chicas, ustedes andan en la calle, o manejando, caminando, entonces, y si me tomo un café y me siento a la nada, a la nada misma, ¿sí? y mira los pequeños detalles del, de, lo, de lo que está pasando que a veces no lo observamos, ¿no? del, del día de día. O a veces invito a, a alguien que va en el grupo y me dicen, tomemos un café hoy, que no es una pérdida de tiempo. Eso, eh, eso, es lo que cuentan ustedes, eso que cuentan ustedes es muy importante. Cuando uno ya lo, ya lo asimiló, ya, ya asimiló sí. lo que tiene, sabiendo de que va a estar, sabiendo de que ustedes... sí, Eso se llama resiliencia. La aceptación. Eso, y eso aceptación. Lo, van, lo van generando y lo van trabajando. Y a esas personas... Que, que, que, por ejemplo, te están viendo este video por primera vez. A esas personas que tienen, eh, que le dijeron hace un mes que tienen una enfermedad crónica. Uy, dos o tres palabras que le dirían a ustedes. Ustedes son pacientes, te, o sea, que ustedes a... están hablando con otros pacientes. Una que, antes que me olvide, Mariana, te lo voy a decir, porque me había olvidado de la frase. Hace un tiempo les digo ya a los pacientes que llegan al grupo, comparado con qué. Esa frase. ¿Comparado con qué? Todos los días vemos noticias, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades mucho más graves, eh, ya el lupo es más grave que la fibro, por decir así, o la misma artritis que se combina con la fibro. o sea, ¿comparado con qué nuestras enfermedades? ¿Comparado con qué otra enfermedad? Mucho más riesgosa o más crónica. No sé si coinciden. Muy bueno. Muy bueno. Mariana, perdón que te quité la... ¿No? Por favor, no hay problema. Eh, yo lo que le diría es que, bueno, a veces el, en el primer momento realmente, bueno, acá hay balde de agua fría, pero que piensen sí. que no están solos, que hay mucha gente para ayudarnos, para contenerlos, para acompañarlos, que busquen esa ayuda y que también aprendan a, a conocerse y al conocerse también Van a encontrar en sí mismos una, una gran compañía. ¿sí? Somos nosotros mismos los que autogestionamos nuestro acompañamiento. Sí. Tenemos que aprender también a buscar qué es lo que nos hace falta. Así me que, encanta, bueno, que no desesperen, que busquen familia, es que todo se puede lograr, las remisiones se pueden lograr. Y bueno, en enfermedades si quizás más difíciles, el, el acompañamiento, la contención es, es fundamental para transitarlas. Claro. Lo mismo más o menos que Mariana, que no están solos, que pueden llevar una vida como la de cualquier otra persona, ocupándose de sí mismos, eh, que no le tengan miedo, que el último, lo último que hay que sentir es miedo, eh, que hay que hacerse cargo y pedir ayuda, aprender a pedir ayuda cuando uno eh, por ahí no está acostumbrado, pero no están solos, esa, esa conclusión de Mariana la comparto. Es verdad, no están, sol, sí. no están solos. Eh, buscar contención, buscar ayuda, eh, la, la ayuda de los pares, la, la, el rol el rol que tienen las asociaciones de pacientes eh, y las aso asociaciones de pacientes trabajan muy bien. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Aromatología tenemos muy buena experiencia con cómo están trabajando y la verdad se contiene muy bien y trabajamos a la par. Esto es un trabajo de médicos y pacientes. Eh, Mariana, Carolina, Sebastián yo no los conozco en persona no no, no, no hablamos no. nunca, esta es la primera vez que estamos charlando así frente a frente Charlam, eh, sí. y, y, y sale así espontáneamente y esto tiene que ser así, tiene que ser lo más natural que hay la charla, la charla, la relación que es médico-paciente tiene que ser franca y sincera. Eh, tiene que haber mucha confianza en, entre, confianza de, de, de confiar, no de confianza de, hey, ¿qué haces? ¿no? <risa> Sino confianza de, de, de, de, de, de contarnos las cosas, del el paciente ser sincero y el médico también ser sincero, de mostrarles al paciente cuáles son las opciones y, cuál, y elegir entre los dos la mejor opción de tratamiento para, para la persona. Perdón, Sí, se va. Yo pienso que hubo un taller donde se habló de médico-paciente, en el taller de los sábados de Reuma, de Reuma Quinzos, sí. donde se habló mucho de la empatía y yo personalmente pienso que en la fibromialgia, no sé en las otras enfermedades, pero me um, falta, no es un reproche ni de ninguna manera, sino un poquito más de énfasis en ese tema, en la empatía, en la llegada más del, del médico. A nivel país, no estoy hablando en ningún lugar especial. No, Del de eso médico y de somarse su tiempo. Sí. Tot total, totalmente, totalmente de acuerdo. Porque el paciente va buscando el tratamiento, pero va buscando también al médico, al médico como persona. De eso, De eso este... total. A ver todos los pacientes no le va a gustar el mismo médico? ¿Va a haber gente no, que No, va se los digo. Eh, no, y ¿No te lo van a recomendar o algunos que te van a re-recomendar? No, eh, sí, a veces sí. hay que pensar el tiempo que uno, que tiene el médico en el consultorio, que solamente son 15 minutos, de que el paciente también viaja, de que a lo mejor puede llegar tarde y si llega tarde también es un estrés. Es todo un contexto, no es, un, no es sí, únicamente sí, sí. una charla en ese momento, sino es una relación, es una, es una cosa que va más allá. Porque nos vamos a ver mucho tiempo. Eso no, es que, no. que sí, sí, ¿no? sí, claro. Bueno, quiero invitar este, acá al panel a la doctora Dora Pereira, a la doctora María Alicia Lázaro, que, que estén presentes acá. Bueno, agradecerles... A, a las asociaciones de pacientes por participar todo este año de esfuerzo increíble como dijo Sebastián a, a venimos las asociaciones de pacientes a ver por alguien está indicando el sonido ahí <risa> a, a a tres veces <risa> ahí estamos eh, bueno agradecerle a las, a las asociaciones que trabajan con la sociedad argentina de reumatología invitar a las asociaciones también que se acerquen eh, es un gran esfuerzo el que se está haciendo eh, la verdad que salen buenos productos, el, el Congreso de Pacientes fue diseñado por ellos mismos y con la ayuda de la Sociedad Argentina de Reumatología se le dio el contexto de una reunión nacional donde se informaron un montón de cosas como vieron en el resumen de, de la doctora Dora Pereira. La doctora Marelisa también nos hizo un resumen de todas las novedades que nosotros eh, vamos conociendo y aprendiendo y tratar de, bajar, de bajárselas a, a los pacientes también y eh, también incluirla en esa en ese abanico que tenemos de tratamiento, detrás de nosotros tres hay un montón de médicos también trabajando en el Comité de Educación de Pacientes, en la Sociedad Argentina de Reumatología con la cabeza ahora de la doctora Maína de la Vega, con el doctor César Graff anteriormente y los presidentes anteriores, eh, todos los médicos del Comité eh, de, de, de Gobierno de la Sociedad Argentina de Reumatología nos están apoyando un montón. Eh, y todos los médicos también que vemos en las redes sociales que también nos colaboran difundiendo todas las actividades. Eh, sin lugar a duda también agradecer a este, en este momento al laboratorio Javi, que también nos colaboró con, con, con esta reunión esta última reunión este, que, se, que transmitimos por Reuma Quien Sos, eh, las charlas van a quedar colgadas otro de los, de los grandes puntos que se hicieron este año son los talleres como decía Sebastián anteriormente los talleres de los días sábados que, no sé si María Elisa no querés adelantar algo por el año, no lo sé, te dejo sí. a ver, qué novedades nos tenés Bueno, eh, lo que se va a hacer el año que viene es un taller nacional, pero va a ser una sola un solo sábado por mes un, un sábado por mes que vamos a poner y colgar en la en la página del Reuma Quién Sos, cuáles van a ser los, los sábados que van a ser este, dadas esas charlas. Cada filial este, de la Sociedad Argentina de Reumatología va a estar a cargo de esa charla, que va a ser dada por un médico, con la colaboración de dos coordinadores, un paciente y un médico. Así que, bueno, los esperamos desde febrero hasta diciembre, este, va a estar ese taller todos los sábados. Muchas a la gracias, de la mañana. Dora, no sé si nos querés comentar algunas próximas actividades del año que viene, algo que tengamos que preparar para el año que viene, seguramente mucho trabajo. Sí, mucho trabajo, tenemos pensado hacer entrevistas cortas que sean fáciles de ver y escuchar, eh, trabajar en encuestas, más encuestas, aprovechando ahora que digas lo que tenemos que, si quieren participar en una que pusimos en el Congreso y que no fue replicada, quizás eso lo puedas decir ahora con mayor detenimiento, Leandro, y vamos a estar abocados también al Congreso de Córdoba, que va a ser presencial, y como dijo Maína, eh, también híbrido, eh, para la gente que no pueda participar en forma presencial. En el Congreso también vamos a tener novedades, vamos a, a hacer un diagrama diferente, pero siempre con eh, la colaboración y con la idea principal de los temas de los pacientes. Ustedes vieron la cantidad de temas que tuvimos este año, uno mejor que otro, realmente con disertantes espectaculares y fue realmente muy buen eh, resultado. Así que eh, copiaremos muchas de las cosas que salieron bien, y bueno mucho trabajo pero vamos a tener este, mucho trabajo sí pero también como dice María Alicia vamos a sacar eh, esto de todos los sábados vamos a dejar un solo sábado por mes así que bueno habrá algunos cam cambios pero siempre con la idea de mejorar y con las ideas que nos traigan las asociaciones de los pacientes aprovecho ya para saludarlos a todos muchísimas gracias por haber compartido este año virtual fue muy difícil, pero bueno, tenemos nuestros saldos positivos. Así que les deseo un muy, muy feliz año a todos y le agradezco a la Sociedad Argentina de Reumatología, a mis compañeros, colegas, a Mariano Cardoner, que siempre está ahí firme, a Roberto de la Sociedad Argentina y a todos ustedes. Muchas gracias por todo. Yo solamente quería decir de que se preparen porque el año que viene son 10 años que estamos haciendo un congreso de pacientes. 10 años. Así, bueno, a lo mejor tenemos algo para festejar. ¿sí? Muchas gracias, Mariana, Carolina, Sebastián, por participar de esta reunión. Gracias, eh, gracias a todos tenemos acá presentes, a, a Dora y a María Alicia, que son... Gracias a ustedes, como felicidades trabajan. para todos. A ver si me acuerdo de Muchas todos. Eh, a Nieves, a... ¿A quién más? Eh, a, Olga, a, Olga. Olga, a Olga, a Olga, a Carolina, a Flavia, eh, Víctor, a Víctor, a Víctor, Delford, eh, a Delford, a Delford, eh, gran, grandes incorporaciones también. Y, y bueno, también el saludo a, a eso, esa es la Comisión de, de, de Educación de Pacientes y a todos ustedes por participar. Eh, las charlas del Congreso, la charla de los talleres y esta charla quedan en la página Reuma Quién Sos. En la página también vamos a colgar eh, la encuesta que diseñamos para el Congreso, que por favor les pido que la respondan a, los pacientes, a las personas que participaron del sí. Congreso y a las personas que no. La pueden distribuir todas las asociaciones. Y les dejo, como decía Dora, un gran abrazo, felices fiestas, feliz Navidad, eh, feliz lo que sea y que terminen este y empiecen con mucha, con mucha, con mucha, con mucha salud y fuerza Yo, el 2022. Lean, también quiero sumarme a, digamos, a las felicidades para todos. Le dije a mis pacientes que iba a brindar, así que acá está mi copa este, para los pacientes que pudieron este, estar hoy conmigo, vos con el mate. Bueno, lo mismo, un abrazo grande para todos. Muchísimas Yo gracias a Carolina, café. Sebastián, Mariana Vamos con el café. Bueno. y a todos los, los miembros del comité. Bueno, Un muchísimas gracias, felicidades para todo, para todo el que país le pasen, paciente. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Gracias, Saludos a gracias. todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lazar.